Vamos a hablar, él quiere hablar del control mental. Ahora están pidiendo a nivel europeo, por ahí, creo que se quieren sacar alguna ley para proteger eh, nuestro ordenador central, ¿no? Yo creo que llegan como los 40 o 50 años, tarde, más o menos, ¿no? Sabéis, tenemos, tenemos ahí algunas, eh, algunas patentes de, desde el año 76 o en esa época, más o menos, sobre 40 o 50 años, llevan ya trabajando esto ya. ¿Vale? Eh, que está muy bien que saquen esa ley, pero ¿no? podrían haberse adelantado un poco más. Hay una parte del control mental, eh, cómo destruyen familias, no? cómo destruyen el núcleo familiar, con qué facilidad esta gente lo hace. ¿Vale? A partir de una idea que tengas, pequeña idea o cualquier cosa que tú veas de alguien ha llegado a ti, eh, que puedas decir, joder, este mía, cómo me ha hecho esto, o, o la mujer y no ha fregado los platos, o cualquier cosa. Eso, esta gente lo multiplica, siempre lo sabe multiplicar. Entonces, eh, en una pequeña idea que tengas ahí, eso te lo cogen y te lo, te lo, te lo engrandecen a lo bestia para que tengas eh, unos sentimientos más, eh, más encontronados, más agresivos en contra de tu propia familia, ¿vale? Es como funciona. Eh, solo sabiendo lo no puedes eludir un poquito ese, ese tema, pero funciona así, un pequeño, un pequeña, una pequeña cosa, un pequeño roce, y pueden hacer de eso un mundo y crear una discusión del copón divino. Bueno, eh, ¿cómo destruyen? Eh, patrimonios bien avenidos, ¿cómo, que, ¿cómo enfrentan padres con hijos, hermanos con hermanos? Es, es la facilidad que tienen esta gente con esa tecnología. Pero siempre tiene que haber una idea, no te pueden meter algo en el cerebro directamente para que te enfrentes a, a un familiar tuyo, a un amigo, a cualquiera. Siempre tiene que ser a partir de una idea, tiene que ser tuya, personal, una pequeña idea que la emplantece. Todo esto hay que irlo sacando a la luz para que, pa que sepan cómo funcionan, ¿vale? En el momento que nos meten algo que no es nuestro, pues, ¿sabéis? O sea, los que son de derechas no los pueden hacer de izquierdas, de izquierdas, de derechas. Esto es así. De momento, a día, a día ¿vale? Pero sí pueden... Eh, meterte, enciscarte con cualquiera de tu entorno. Eh, de hecho, en Biantec eh, la mayor parte están aislados, o sea, viven solos, porque os han divorciado, o están separados, o han discutido con sus parejas, eh, con sus hijos, bueno, en fin, eh, la mayoría, no todos, damos unas cuantas excepciones. ¿Por qué? No sé. bueno, a partir de eso, eh, quería comentaros una cosa. ¿Os fijasteis el, cuando podemos llegó al poder? Eh, llegó al Congreso y fue, era una fuerza arrolladora. Ya le venía dando caña para que perdiera el pistón, pero bueno, ¿qué pasó? Se partieron la cara entre ellos. A nadie le resulta extraño eso. Eso es que ningún partido político ni de izquierdas ni de derechas llega a ocurre eso. Siempre con el tiempo, después de ese poder, de esos roces que tienen, pues puede haber desavenencias. Pero nada más llegar al poder. Que se pregunten, eh, ¿por qué? Que se pregunten. Nosotros en día de hoy, pues hay un 90% que están aislados de esa forma, como digo yo, y les meten, les han dejado solos y al final, eh, para ellos, darte, darte caña. Siempre también influye el carácter suave de las personas, o sea, suave o no un carácter muy agresivo o muy, muy fuerte, ¿no? Digamos, los caracteres fuertes, esta gente, yo creo que se los manipulan mejor, digo yo, ¿eh? Esa es mi creencia. Eh, a día de hoy funcionan así, mañana no sabremos. Desde luego, eh, había que pedir ayuda... Eh, claramente a, a nuestros científicos expertos, ¿no? Que, que no se crean, que se den prisa, que esto ya es hackeable, llevamos 40 años, más de 40 años haciéndolo, entonces que se den prisa, para la comunidad científica, sobre todo, si es que les dejan, si no les amarran también en cuerpo, a las autoridades, bueno, las autoridades ya, es que no sé si decir algo a ellas, porque eh, normalmente si va alguien allí, hacen así, y miran para otro lado, ¿vale? No nos quieren ver, no nos quieren oír pero bueno, algún día quizás sí. Y bueno, pues nada más simplemente decir eso, un pequeño apunte, ¿no? Hay muchas cosas, ¿eh? Reprogramaciones mentales, ¿eh? O sea, cómo, cómo te infunden sueños, imágenes, cómo ven a través de tus ojos, oyen a través de tus oídos, porque todo esto pasa por aquí, una vez que te hackean esto, pueden llegar a cualquier cosa. A mí antes no lo hacían ver, me torturaban mucho de esa forma, o sea, Hacían algo, me trataban una imagen de día y les daba igual. O me hacían soñar cosas que sabían que perfectamente que me iban a dar cuenta. Creían que con eso que me, pues me iban a acojonar, ¿no? Y de hecho, estuve mucho tiempo acojonado, era verdad. Es impresionante la capacidad que tienen esta gente. Con esa capacidad, pues, te acochinan, ¿no? Digamos. Bueno, pues, ahora ya no pasa eso, es curioso. ¿no? Por lo visto, a este cobaya ya no les hace gracia demostrar todas sus herramientas. ¿Por qué? Porque este, porque este cobaya lo casca todo, ¿vale? Y eso les jode. Eso es lo que te hay que animar. A todos los cobayas, a todo el mundo, hay que sacar, hacer vídeos, hacer lo que sea, denunciar, ¿vale? Ponerlo en los medios, donde haga falta que se nos vea, que se nos oiga, es fundamental. Bueno, yo sigo a Targeted Individuals México, la verdad que es una gente que está, eh, vamos, que son, dan voz, pero bueno, voz eh, y gritan la hostia. Se les ve, están todo el día agotando vídeos, todo el día, todo el día. Hay que ser como ellos, es un ejemplo a seguir, ¿vale? Y bueno, pues ahí hay gente que yo sigo suelo escuchar de vez en cuando porque ponen tanto material que muchas veces es muy difícil seguirlos. Pero bueno, mención especial para Miguel López, ¿vale? Que Miguel López, cada vez que hace un vídeo, muchas veces que nos, nos recuerda a nosotros, ¿eh? nos dice que nos saluda desde allí, don Recuerda, también a Enrique Hernández y, como no, a de esta mujer, y bueno, un ciento de ellos que hay ahí. Sois un ejemplo a seguir, seguir así. ánimo y fuerza para todos los cobayas. Venga, ya haremos otro vídeo.